Vale, ¿me copias? No, no me copies. Me Argento, eh... Vinilla y mi persona, llegamos a unos salvos ¿Pero qué le estás haciendo? Tranquilo mi teniente, tranquilo mi teniente que ya llego por usted User left your channel. channel. Muchachos, me informan que si necesitamos apoyo, solicitamos a las otras aliadas. Démoslo, mira, perímetro. Confirmen, ya todos están uno más. User joined your channel. User left your channel. Calento. Listo, si están todos uno más, nos vamos. Ah, médico, luego continúa conmigo, ¿no? User... Ah, listo, ya estoy uno más. Listo, solarte. Listo, vámonos entonces. Cañas, cañas, tranquilo, tranquilo, cañas, faltas tú. Fañas. listo muy amable vámonos vámonos vámonos vámonos por las seis por las seis vámonos vámonos vámonos vámonos no sé no sé sigan sigan sigan vámonos, vámonos, vámonos. or joined your channel. Ah oh, shit, te que no me está pegando feísimo. Vení ya tenía localizado la pluma. Ah, no, Ruiz, Ruiz, conmigo, rápido, arma al hombro. Chicos, chicos de estado, pongo me curando EN salto. Rápido. User, vamos, vamos, your your vamos, vamos, vamos. User joined your channel. Vamos, vamos, vamos, ¿qué hacemos aquí? Muevanlo, muevanlo. Muevanlo. User joined your channel. Rápido, rápido, rápido. Hasta lo mato, lo, mato, lo mato. Ruiz. Lento. Espalda, nuestra espalda. una pared ah. uy vale. está en posición pini ya en posición confirme están todos bien confirmo confirmo estoy herido estoy herido perdí perdí la señal del GPS del sargento Y ya logras localizar el cerrento. Ja, por acá. Oh, shit. Tirador, tirador, tirador, cuerpo tierra. Y ¡Mátalo! Tengo bala Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Para dónde cogieron? Señor. Oh, shit. Me confirma nombre de la aeronave. User, User joined our channel. Tirador, tirador, es sí, el sí, tirador. tirador. Escuché por la izquierda, a nuestros nueve. A Tirador, lo escucho así a 100, 121. Shit A meter, ¿Dónde, estás, perro? ¿Dónde está perro? Ah, es. user, user left your channel User left your channel User joined your channel lado, lado, User ten? joined your channel Abateo Otras no volvieron a dar está El teniente Tengo uno como a 300 metros según mi GPS, hacia rumbo 100, 361. No sé qué es. Es el teniente, es el teniente. ¿Está batido? ¿Está no, Está bien, está bien. Eh, Ruiz, ¿estás libre? Sí. ¿Me colaboras? silenciado. Luego sigue conmigo. ¿Quién es conmigo? porque no reconozco Yo, cañas, a tu 6 Cañas. Y ya te puedes Ah, me tocó de poner el EPA. Mando y le dices que qué ordena. La situación está muy difícil. Campea. De delta uno para mando, cambio. Y... Punto rojo. ¿no? monto por perfumando. Chicos, chicos, chicos, chicos. chicos Todos a la casa, eh, todos a la casa. Quemada. La que está. Está oscura, mejor dicho. Todos ahí, todos ahí. Adentro, adentro. Ropio, rápido, rápido. Vigilando 360 grados, grados, por favor. Pongan ventanas. Pueden segundo piso, rápido, rápido, la rápido. Las siguen siendo las mismas. el convoy. Convoy y tomar pase pre -R. ¿Dónde está cañas? Por el amor de Dios, eh, ¿para dónde sí, va? ¿Para mundo? dónde va? Chicos, ¿cómo están? Eh, de vida, municiones. Podemos Listo, esperemos, pongo reloj. Pues vamos de aquí a las ...2.50, y 50. listo. Entendido. Copiado. Poco... Ah. Eh... Fue un buen aproximado, distancia aproximada de nuestra posición. Tenemos cuatro operadores más. 400 metros. 400 desde nuestra posición. Hacia el whisky. Copiado. Vamos en camino. Cambio fuera. Dijero, don mi teniente oh, acaba oh. de pasar acá. Tenemos cuatro operadores más insertados en nuestro. Hacer whisky 400 metros. Hacer whisky 400 metros. Pero eh. mi teniente está allá solo. ¿Godelo dijo algo ahorita? Hace un rato, arte? Eh. ¿Qué para allá no es? ¿Qué estamos haciendo? Ah, oh, bueno. ¿Y tiene respuesta? ¡Afirma! Normalmente. Nos Así fuimos, bien. señores, nos fuimos, nos fuimos. Delta 2 también. Vámonos, ¿no? vámonos, vámonos. Sale, sale, sale. De Pinilla, detrás de Pinilla, señores. Ah, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. Soy último, soy último. Vamos, vamos, vamos, vamos. Hágala, hágala. Sigue la reta entonces, Peña. Pinilla, vámonos. Puede pasar a Peña. A ti, a Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo. Ah, oh, Tio, oh, Tio. Pass it, pass it, pass User left. User your joined your channel. better. y la punta nos diga que <risa> oh, no, no. cayó el teniente frenen, no frenen no, no. No, no, no. último, ¿Cómo, ¿cómo? último, no, no. vamos, vamos ¿La... si quieren acompañar, ayuda a la punta yo me quedo contra la punta, tengo más distancia Ojo entendido Luis, ayúdame con el teniente. Eh, Royce, ¿dónde se encuentra? Chicos, alto acá, alto acá. Cañas, di la que eh, al final des, de la línea. ¿Cómo, ac cómo? Un alto acá, nos hacemos fuertes, ¿listo? Listo. Nos hacemos fuertes acá. Un M, tratamos al teniente. Escucho. ¿no? Voy con extremidades una pluma informe sí. porfa. Creo que vamos por la zona. Vamos a sentirla. Excelente. Eh, compró pulso. Ay, marica, casi me mata. No, zas, Ruiz, Ruiz. Ruiz, Retrocede. Petrose. Coge el cielo. ¿Pas cuáles? ¿Pas cuáles? ¿Pas cuáles ¿Copias? Pero no se sí, dime. Sí, dime. Hay pluma, hay pluma atento con las pepas. Van a salir. Esperen, esperen, esperen. User joined your channel. A mi orden. Mi orden sales y disparas, listo. Cuando llega el otro muro disparas. Está la pluma. A la verga, le tira el honor. Listo, listo, batida. Bien, bien, mantenemos, mantenemos acá, mantenemos acá, señor. Delta 1, Delta 1 para mando, cambio. Pendientes a la carretera, viene otra pluma. Delta 1 para mando, cambio. Ese zombie que está en la carretera es aliado. Señas, me recibes por tres. Confirmo activo. Tiempo, agarrando estamos al sur de la base, no estamos recogando o estamos tomando el presente User left your channel User joined your channel User left your channel okay. Cañas, cañas, cañas User joined your channel ¿Está Cañas te copio. Yes. Ponte, ponte 350 también, listo. ¿Le pongo qué? 50? 3, 350. Listo. Pinilla Informa, le mando que vamos a llegar al punto de emboscada para el convoy, listo. Dale, informé que estamos al sur. Listo, copy. Listo, chicos mantenemos, mantenemos, pluma viene hacia nosotros, pluma viene hacia nosotros Flaix, para la pared, solarte ¿sí? Sigue derecho Cañas, vi hombres que salten al otro lado, rumbo 80 Rumbo... rumbo norte Nos vamos, rumbo norte, salten, salten, salten Salta uno para... Muchachos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, que salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, Muy buen muy buen muy buen Repete, Rápete, rápete. a mí me nosotros, le está dando a al los <tose> aliados. Se <tose> disparando Repete, Pinilla. Muchachos, están heridos los dos compañeros. Eh. ¿Pascuales? ¿Quién es ¿Qué pasa cuando proseguimos hacia base? Me cae Que nos proseguimos hacia base, ya que el objetivo primario la base en este momento. Listo. Entonces, un MO, un MO. ¿Qué? Baja todo el hacia abajo. ¿Eso es lo que quedamos? Eh, yo solo sé que ahí tenemos dos compañeros heridos. ¿De dónde están? ¡Muerro, mamá! Ahí, ahí, ahí en el carro. Mírenlos. Pero son de otros. ¿Cuál cojo? Tengo que ir aquí si ya están ahí. Venga, venga, mucha habla, mucha habla y nada de nada. Están sí. ahí todos pegados en la juega. Tras mío pues. ¿Listo? Columna. Nos fuimos. Listo, listo. Vamos, vamos, vamos. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Están eh, guardias. ¿Qué? Parte, qué rabia que, que no muere. Acá, por acá, por acá. Subimos, subimos, subimos. Vente, estoy dentro. No, no, no. Disparan, disparan, disparan. disparan. Levante, no levante.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 Te en yo Yo no sé qué me duele No sé, no me veo nada Ah, la mano, la mano Solarte nunca avisa. ¿Avisas cuando ya está en el suelo ¿Qué? o con todo...? Ah, perdón, jefa, perdón. Es que... Es que jefa... Yo no sé, a mí no me han dado ningún curso de nada. Necesito que me cobertura, necesito que me cobertura, que no les qué, qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, oh, Ruiz! Ruiz, Ruiz, Ruiz. ¡Cobertura, cobertura! Oh, Riz, le hago cobertura y pasas allá, ¿vale? Ya, ya, Uy. ya, o, una pluma, una pluma No, pero escúndese, escúndese, escúndese Venga, venga, venga, Riz, Riz Riz, Riz, venga, venga pa' acá, Riz, venga, venga Venga, venga corre, corre, corre Quédese acá, quédese acá no, poniendo... <risa> eh, eh. User left your <risa> channel. Ay, es que... Todo el mundo Puta en el tejado. <risa> aquí estoy, aquí estoy. Es que un de eso, acuéstate, caí un man en el tejado. acuéstate, acuéstate? Hay uno acá en el ingreso, por favor, alguien que lo tiene. No, no. Más que pendejo. Se va a morir. No, no, no, no, no, corre. corre. Vamos a... Ver. Vamos, peña, vamos, peña, no se me muera, no se me muera. Permiso, permiso, que me caí. Teníamos tu, ¿Tenía qué, en el centro. Mi ¿Me, ¿me copia? Oh shit, gracias, Ruiz. Vale, vale. Ah, ya, informe infórmeme en situación. ¿Cómo está usted? Yo, yo, yo, nos podrías colaborar con un. Me el... encuentro herido, eh, pero si acá tengo un pena que está eh, abatido. Vamos, vale, Benilla, nosotros. No hay un vehículo pasando... Uh. llegué, llegué. ¿Qué necesitan? Venilla okay. comuníquese con. con Mando, que si tenemos apoyo de ellos. Pues, justamente, copiar de la puerta por si acaso.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 Eh, si sí, sí, se tocan con esa facilidad si tenemos que hacer algo de cobertura ya se diríamos la ayuda Coordenado negativo tercero primero Z no negativo primero ya no, mal no, no. negativo, me no dejé de la corrupción que se encuentran en el sur. ¿Qué? A ver, María. Vente, vente, vente, vente! vente madre! ahí está! Ahí ¡Está! meto, me meto! venga, parante, me meto, para meto! ¡Me eh, no ente, no ente, no ente, no ente, no ente, no ente, no ente. Aquí en gana, queña. ¿Quién que nos duele con peña, ya queda. ¿Tienes curso médico? Pero espérate, soy por un trepa. Yo entregar, no, yo tengo curso médico, pero traje peña. bastante suministro, menos mal. Peña, dime. ¿Qué? Ya yo, iba por la mitad. <risas> a ver, a ver. Rey, si necesita otro bolso de sangre, lo no tengo es aquí. nos encontramos en vale. con y la gente de la base. Aproximadamente 50 metros al sur de la base de mm -hmm. los cerros que se encuentran a en eco. Yes. ¿A dónde está Pinilla? ¿Cómo está? A, a ver, vire. Pero, aguanta, aguanta, aguanta. Recupera, Leco. Ya estoy recuperado. Venga entra para que lo, lo cure. Venga adentro para que lo cure. Tenemos varios, están a 210. Ingreso. entre, entre, entre ¿Dónde están los demás? ¡A mi niña! ¡Que se que lo trato! Ah. ¡Arriba! ¡Sabe que le estoy, le, le estoy curando la fractura! ¡Coco User left your channel User joined your channel ¡Que lo tengo acá, eh! El chato, cabeza Niquede en brazo derecho oh, en brazo bajo, izquierdo. User left or channel. Brazo derecho. Estoy curando, pecho. Le vendo la cabeza. Que pecho tratado. No pierdo tiempo allá. La cabeza. Luis, no ya. La cabezón. Listo. O sea, curado Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale el tornillo, quítale por su izquierdo. Alguien que lo quite. Para que no, ya se, lo estoy quitando. Quitando. Pues, no se mueva. Disparan desde la derecha. Te la retiro, dame ¿eh? un segundo. Vale, vale. No sé. Tiene la máquina que no está Listo, ya hasta aquí, por aquí llego yo. Vamos a ingresar. Tengo tirado, creo que estoy tirador. ¿Quieres que me user left your channel. user joined your channel Estamos sacando a nuestros heridos, aproximadamente 10 minutos Pero, lebrona, pero lebrona pero... ¿Dónde nos disparan del piso? De abajo Súbalo, Venga, súbalo. súbalo y le colaboramos allá arriba Ya estoy aquí, estoy aquí, está aquí, ya, ya Ya ahí para arriba Arias. Arias sí, no lo un problema, no, no lo he podido levantar. Sí, vale. No me aparece ni ni el pulso ni nada. No me dice recep y nada, no levanta. Pero no me dice qué pulso tiene ni nada. ¿Cuándo pulso? Copio. mando eh, aproximadamente rumbo a donde se dirigen para estar atentos ninguno más si hay un médico disponible que me atienda muy ver, no soy médico pero algo puedo hacer uno uno disponible sí ya estoy en azul ¿Para? sí sí Igual, aguantemos aguantemos viene un combo y aliado para ese no ese ese área uno, se Uno, ¿Cómo Uno, llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se se Salten, salten, salten, salten. Cuidado, salten. Salten, Pérez. De uno para Nando también. Muy bien, rápido. Rápido, que se marica hacen el vino por nosotros. delta 1 para abajo también. ¿Tienes es en la tradición? Hijo del Espíritu Santo a mí Ay, padre Hey Llegará el convoy charro no me das? Tienen que recuperarse rápido Para el está pájaro. dejamos de sí, sí. arriba arriba. ¿Vale a arriba? ¿Puedes arriba? ¿Ruís arriba? arriba? ¿Con